Queridas amigas, el día de hoy, aquí en el rincón de Ana María, donde juntas lo podemos lograr, les voy a enseñar a hacer un hermoso calendario navideño. Como verán ustedes, a mí siempre me gusta hacer renitos en varios proyectos y en varias cosas. Siempre pongo primero al reno cuando debería ser noel o la verdad pero bueno en esta oportunidad les voy a enseñar a hacer este hermoso calendario navideño para lo cual vamos a emplear para los ojitos, vamos a emplear nuestras famosas plantillas estas plantillas que vienen en hojas a 4 de diferentes tamaños tenemos cuatro modelos y lo único que cambian son los tamaños tenemos Seis diferentes modelos de hojas por los tamaños porque los modelos solamente son cuatro y para los números estos números que ustedes ven acá vamos a utilizar también vamos a utilizar estas hojitas ¿no? estas hojitas que son más pequeñitas vienen estos vienen en dos tamaños de este tamaño y un poquito más grande y perdón de tres tamaños este tamaño un poquito más grande y otro más grande no tres tamaños estos números son los que voy a poner acá con el famoso plancha y pega sencillamente esto de acá lo corto ahora les voy a mostrar al momento que hago los ojos y sencillamente lo pegamos. Bueno, Para empezar, vamos a sacar los moldes. Ya saben ustedes que estos moldes siempre lo pasamos, estos moldes siempre los pasamos acá hasta el cuerpo y acá mismo dice, ¿no? Qué cosa es lo que lleva, cómo se va a hacer. Entonces, sencillamente vamos a cortar Vamos a cortar todas las piezas, ustedes saben por la rapidez del de la grabación, miren, esta es la parte de abajo. Acá parte he cosido y parte lo vamos a hacer en un, el famoso punto festón, estos son los brazos, este es el cuerpo, este esta es la trompa, este es el cuerno, este es el cuerno este es el cuerno esta es la trompa y esta es la cabeza que yo ya la, la he cortado ¿no? todos ya casi lo he cortado la trompa también me faltaría cortar el cuerno me faltaría cortar los brazos el cuerno no, no lo esté cosido, lo voy a hacer con pestón. El, el cómo se llama el, la trompa también porque lo dejé así porque aquí debemos usar las este, orejitas, tenemos que usar las orejitas no las orejitas que son dos, de dos colores uno marrón y el otro en crema, ustedes los pu pueden hacer la tonalidad que ustedes deseen no entonces ya acá vamos a lo que vamos a empezar es como le dije con la cabeza ¿no? entonces vamos a poner esto a un lado vamos a empezar con la cabeza qué cosa es lo que vamos a hacer en la cabeza ya saben ustedes que vamos a usar los famosos ojitos para ello voy a usar los ojitos de tamaño dos y medio dos y medio por tres este tiene un pegamento especial ¿no? miren ustedes tiene un pegamento especial que sencillamente sacamos esta tipo de telita y sencillamente lo vamos a poner acá pero primero para eso lo tenemos que cortar entonces son como les dije son cuatro colores acá tenemos el morado, el marrón, el celeste y el color verde estos cuatro colores son los que más manejamos ¿no? cuatro colores si ustedes lo compran le van a venir como les dije en hojas a 4 y el número de ojos que viene es dependiendo del tamaño por ejemplo es el tamaño más grande de estos, cuatro por cinco. este es 4 x 5 es el tamaño más grande que tenemos en esto viene a ver 1 2 3 4 5 10 10 pares de ojitos ¿No? y si son más pequeños entonces vienen más entonces vamos a ver qué color le vamos a hacer a ver, vamos a hacer un marrón. Como es, como es un renito, sencillamente lo cortamos. Estoy calentando la plancha para poder plancharlo. Se plancha con plancha caliente. Ustedes pueden usar su plancha normal, no hay este ningún inconveniente en, en ello, porque muchas, muchas alumnas me dicen, profesora, ¿y dónde encuentro esa planchita con que usted? plancha, sus ojitos también las vendemos pero no hay necesidad amigas lindas no hay necesidad de comprar una plancha especial sencillamente es acá es este de acá es la parte de abajo de la, de la cabeza y esta es la parte de arriba entonces sencillamente lo que vamos a hacer es lo siguiente voy a poner la tijera más acá entonces para poder para poder traer la plancha miren ustedes sencillamente le sacamos el plastiquito que les dije miren ustedes y sencillamente lo que se traspase la lo caliente y después malogramos entonces sencillamente es lo que hacemos amigas sencillamente ustedes pasan la plancha le sacan papelito como de manteca que tiene y le pasan la plancha bien caliente le pasan la plancha bien caliente miren ustedes ya quedó bien pegado y ya hemos planchado los ojitos y esto ya no se sale por nada del mundo sirve para paño lenci y sirve para tela tela plana ¿no? sirve para tela plana no se preocupen que no se le va a salir el color, no se va a despegar. No, no le va a pasar nada a esto. Pero solamente sirve, como les digo, para paño lenzi, ¿no? y tela plana. No he probado con otro tipo de tela todavía. Pero para mí me va muy bien con cosas planas en paño lenzi, Que es difícil, acá es difícil. Acá después le vamos a pintar las pestañitas. a retirar esto para seguir avanzando porque acá es rápido vamos a poner por allá esto que ya no necesitamos ahora esto de acá lo que vamos a hacer es coserlo con el famoso punto festón para ello primero tenemos que tener las orejas ya lista la trompa también que como que se vaya secando, entonces lo primero que yo tengo que hacer es agarrar mi aguja, agarrar mi aguja, miren ustedes, sencillamente voy a, Voy a enseñar el famoso punto festón. Muchas ya lo saben porque yo utilizo este punto. Hay varios puntos, pero este es el que mayor se acomoda sobre todo a las personas que son principiantes. donde está la costura y vamos a hacerlo como si estuviéramos haciendo el festón igual igual listo ven ustedes va a quedar así y al momento de ponerla, sencillamente la ponemos así. Dependiendo si va a ser para el lado izquierdo o para el lado derecho. Si va a ser para el lado derecho, entonces ponemos esto de acá así. En forma de... Miren ustedes. Así. Va a quedar acá así y acá así. Entonces con esto ya terminamos con esto. Entonces ahora, así tenemos que hacer las dos orejas y lo dejamos ahí ahora lo que vamos a hacer es el vamos a hacer la trompa miren ustedes cómo grita la lora estuve esperando a que sea un poquito más tarde para poder hacer la grabación, pero ya ni modo hay días en que la pequeña lora está está totalmente calmada, callada tranquilita y hay otros días que está así pero ni modo, igualmente, miren ustedes, sencillamente hacemos esto, como ya les enseñé, hacemos esto. Y vamos a bordear todo, ya saben ustedes, miren, siempre es esto. Para trabajar con el punto festón, siempre tiene que ser trabajar para el lado izquierdo el lado izquierdo ya saben ustedes miren ustedes todo todo todo alrededor van a hacer todo alrededor les estoy haciendo esto para que aprendan el famoso punto festón sencillamente miren ustedes ya saben que tienen que ni muy chiquititos ni muy grandes o sea con medio medio milímetro medio milímetro de medio centímetro perdón medio centímetro de lado a lado y así van a hacer todo alrededor hasta llegar a este punto de acá y van a rellenar con nata van a rellenarlo para que quede así de esta manera para que quede así de esta manera y aquí lo que vamos a hacer es trabajar la trompa para sacarle la boca para sacarle la boca entonces vamos a agarrar otro hilo vamos a agarrar le ponen un alfiler miren ustedes miren vamos a hacer acá para que esté en el mismo lugar un poquito más abajo pero tienen que agarrar partir de esta parte de acá ¿no? de la comisura ahora el otro va a ser para la boca ahora vamos a poner otro aquí tiene que estar al mismo a la misma altura si ustedes lo quieren lo miren ¿no? si ustedes quieren lo miren si ustedes quieren lo miren pero que estén muy acá lo miren y acá también que estar en la misma altura, y ahora sí, ahora sí, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a poner esto acá, esto acá, y sencillamente de atrás, ¿no? de la parte de acá atrás, miren, hago una lazada, Mi, mi atraque para que no se mueva, aseguro mejor dicho, para que no se mueva. Hay amigas lindas, ¿ves? esto de acá lo tenemos que hacer con una aguja más grande. Ya ves, hasta se me. Se me... Miren ustedes, no vamos a cambiar de aguja porque si no, no vamos a poder hacer esto. Estar con el punto festón. Me olvidé de cambiar la aguja. Con una aguja más grande tenemos que hacer esto. Y siempre me olvido de algo. Acá tenemos una agujita más grande. Gracias a Dios. Siempre que hago una grabación, siempre, siempre, siempre se me escapa. Ahí. Bueno, son cajes de la oficio, las lindas. Entonces esto lo dejamos ahí. Vamos a cambiar de aguja Estas agujas también las vendemos nosotras Tenemos un set de agujas Que son de Varios centímetros Justamente para hacer estos Estas facciones Facciones de caritas facciones Cualquier tipo de facciones Son especiales porque son delgaditas ¿no? Y no maltratan la tela Entonces volvemos a empezar las Aseguro listo ahora sí miren ustedes sencillamente de acá yo voy a ir al primer al primer alfiler saco el alfiler y voy a ir hacia atrás donde he ingresado otra vez si me quiero llevar la tijera Igualmente vuelvo a hacer, y paro, ahora de acá, de aquí me voy acá, al otro alfiler y me voy al medio, paso otra vez, Paso otra vez. Voy hacia atrás. Voy hacia atrás y jalo. Lo mismo hago hacia el otro lado. Voy acá. Me voy al otro borde. Vuelvo. Salgo atrás. Salgo atrás. Vuelvo adelante vuelvo acá voy hacia atrás y jalo ven ustedes ya hice la boquita ya hice la boquita si ustedes quieren una boquita más grande ponen un poco más acá si quieren más abajo ponen un poquito más acá yo necesito que se vea la boquita por lo tanto lo hice de este tamaño nada más entonces sencillamente con esto remato acá, cierro doy mi lazada, ya saben que no se olviden de hacer la lazada para que no se para que no se vaya a desarmar, pierdo mi... siempre me gusta perder mi, mi hilo de esta forma para que no para que no esté saliendo sin hilo, entonces acá con esto ya tenemos ¿No? ya tenemos la trompa ahora, aquí yo ya tengo una cabecita lista miren ustedes, cosimos cosimos todo alrededor llegando a la altura de la comisura del ojo pusimos la oreja, la oreja que ya la tenemos lista sencillamente la cosimos, seguimos cosiendo pusimos la otra oreja igualmente, la misma altura, acuérdense y ya tengo acá lista yo la cabeza porque si no nos vamos a demorar entonces acá lo que tengo que poner es la trompa es la trompita miren ustedes aquí tenemos la trompita y esto de acá es, esto de acá a mí como siempre les he dicho a ustedes a mí me gusta coser por lo tanto esto de acá lo voy a coser lo voy a coser miren ustedes esto de acá lo voy a coser y le voy a poner su nariz por acá tengo la nariz la nariz y la voy a pegar pero si ustedes quieren solamente por el video voy a pegar la nariz miren ustedes así va a quedar nuestra nuestra cabecita o si gustan también lo pueden pegar de repente para no demorarnos mucho, voy a pegarla, voy a pegar. miren ustedes, sencillamente agarro la silicona, esta silicona líquida fría a mí me ha, no saben cómo me ha facilitado la vida, si bien es cierto, se demora un poquito más en pegar, pero una vez que solamente utilizamos un poquito más de tiempo y pega muy bien. Como les digo, lo único que se demora un poquito más en pegar, siempre limpio, el, siempre limpio para que pueda. Miren ustedes, revisamos dónde va a quedar, revisamos bien arriba, abajo, arriba, abajo, miren ustedes. Dejamos un rato que se pegue, de pasada vamos a también a pegar la nariz para poder... para que ustedes vean sencillamente vamos a poner la nariz en medio dejamos secar un rato el cuerno va a ir de esta manera el cuerno va a ir de esta manera todavía no se ha pegado bien nuestro lo podemos coser o lo podemos pegar ¿No? un ratito que se termine de pegar esto mientras vamos trabajando el cuerpo, tengo que apretarlo bien para que se pueda pegar, miren ustedes, dentro de un ratito pegamos el, el cuerno, entonces ahora vamos a trabajar el cuerpo, para trabajar el cuerpo, miren ustedes, hemos cortado, acá este, hemos hecho un pequeño, como una bolsita, ¿no? hemos cortado, y ahora esto de acá, normalmente, yo, yo, a mí me gusta que sea un calendario para poder pegarlo en la pared. Si ustedes quieren, también lo pueden hacer redondo, lo rellenan de napa, pero para que se pueda sentar, pongan en la parte de abajo una bolsa con arena. ¿Para qué? Para que esa arena se siente y ya no se mueva. Como yo les digo, yo, a mí me gusta pegarlo en la pared, por, por eso es que yo lo he hecho de diferente manera, ¿no? Sencillamente esto agarro, lo, lo volteo, esto lo he cosido, ustedes también lo pueden coser con punto festón, las que no tengan máquina de coser lo pueden coser con su punto festón. Miren ustedes, sencillamente así, le pueden poner si quieren así como yo deseo, le pueden poner laminado, le pueden poner un poquitito de napa, le pueden poner un cartón como yo les voy a poner ahora un cartón ahora yo lo voy a hacer con un cartón ¿no? laminado también le pueden poner o guata también que hay en otros países, acá en nuestro, acá en el Perú tenemos este laminado de diferentes cruzores que a veces es más práctico para nosotros entonces miren ustedes y acá le voy, le voy a hacer ya ustedes ven de qué color lo hacen sencillamente agarran ustedes cortan tres tiras de este tamaño y tres dos tiras de este tamaño entonces lo primero que hacen es coser esta parte de acá o si quiere lo pega siempre mirando ven ustedes así y acá así ya si ustedes quieren lo hacen hasta el día 24 o hasta el día 25 esta vez yo lo voy a hacer hasta el día 25 por lo tanto, esto de acá yo lo he movido para acá para que me quede un espacio para el día 25. Esto de acá yo lo he cosido. Lo he cosido como el punto atrás, tipo bordado. Si ustedes quieren, lo pegan, pero tienen que dejar un espacio como este. Miren ustedes, acá ya más o menos lo tengo terminado. Miren ustedes, acá yo lo he cosido. Tienen que dejar un espacio abierto. ¿Para qué? Para poner, ¿no? para poner la separación de los días. Ven ustedes, yo acá lo he hecho en rojo, he cosido, he bordado, miren todos, los 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y he dejado el número 1 y el 25 para ponerlo. Como les digo, miren, ustedes, vuelvo a poner el 1. A ver, como es uno solito nada más, espero que me... rápido no le voy a este, pasar mucho porque este no le he puesto protector de la tela sencillamente para que se pegue para que quede pegado ahí se pega rápido ya les he dicho que no tengan miedo en pasarlo, solamente que la, el paño si sí hay que protegerlo de todas maneras lo vamos planchando que está un poquito arrugado ven ustedes ya quedó ven ustedes amigas lindas ya quedó para ello como les digo yo le voy a poner un cartón este cartón lo corté del tamaño de mi base el tamaño de mi base y sencillamente ahora lo voy a poner para ponerlo lo voy a doblar un poquito para que si no no va a poder entrar. Yo no había pensado en eso, sino que quería mostrarles a ustedes cómo lo había hecho. Pero vamos a ver, vamos a insistir. Nada es imposible, ven ustedes. Y ahora sí. Por un momento dije, ¿cómo lo voy a poner? Ahora vamos a voltearlo. para que cada uno quede en su lugar va a ser un poco difícil pero no imposible a ver voy a meter toda mi mano ya ve entonces ya quedó como yo quería sencillamente esto va a ser para yo colgarlo entonces amigas lindas miren ustedes cómo va a quedar el cuerpo acá le voy a poner las manitos acá le vamos a poner las manitos ah, las manitos siempre tienen que quedar hacia arriba los deditos como haciendo así por si acaso entonces acá le vamos a poner las manitos en este lado de acá, le vamos a pegar con unos botoncitos que tenemos acá. Unos botoncitos de qué color quería unos botoncitos, unos botoncitos rojos. No sé dónde dejé mis botoncitos rojos. ¿Ven ustedes? Que siempre sucede algo. Por aquí están los botoncitos, y yo no los veo. No veo los botoncitos. A ver, vamos a ver acá. Ahí están los botoncitos. Aquí están. Aquí están los botoncitos. Son los botoncitos de colores. Que ustedes los pueden comprar en cualquier lugar. Sencillamente vamos a coserlo aquí y aquí. Pero primero vamos, antes de coser las, los los bracitos, vamos a medir la cabeza la cabeza por si acaso en este lado de acá le he dejado una abertura ¿una abertura para qué? para ponerle este tipo de palito que venden en cualquier librería en cualquier centro no? son unos palitos tipo de lado sino que este de acá es un poco más grandecito en los palitos que utilizan los doctores entonces este palito yo lo voy a meter aquí pegándolo por supuesto, ¿no? este papelito lo voy a meter aquí echándole echándole silicona miren ustedes echándole silicona en este lado de aquí para poder meter el palito y sencillamente lo voy a poner así y acá le voy a poner el otro palito. Acá tenemos que coserlo, todo esto de acá lo tenemos que coser y solamente dejar, le vamos a cortar un poquito el... le vamos a cortar un poquito. Miren ustedes, le vamos a cortar un poquito el, el cuello para poder coserlo. Un poquito más creo. Entonces acá lo vamos a coser. A ver, vamos a coser. En este momento lo voy a coser. y ya están pegadas las dos manitos Las manitos van encima o van agarrando su manito como ustedes quieran ya lo pueden hacer ahora aquí no si ustedes gustan le ponen zapatitos acá para que se vea más bonito vamos a poner el cuerno pero antes de poner el cuerno vamos a miren ustedes vamos a hacerle cosas es lo que vamos a hacer. Primero que nada, vamos a ponerle el separador de días, ¿no? Hasta que llegue el día 24, por decir. Estos botones son unos botones que nosotros también vendemos. unos botones navideños que tenemos de diferentes modelos. Miren ustedes. Noel, tenemos acá una corona, tenemos una galletita, tenemos Noel, acá tenemos velas. Muchos, muchos, muchos, muchos modelos. ¿No? Acá también tenemos... También tenemos de madera. Pero en esta oportunidad vamos a ponerle esto de acá. Miren ustedes, un bastoncito bonito. Que va así. Pero como es verde con verde, entonces... No va a quedar mucho. Entonces por eso acá... Esto por ejemplo, le, le pusimos un fierrito. Lo forramos con paño lenzi Y entonces acá va a, ser, va a quedar así. Para ello, nosotros le vamos a poner un hilo dorado. Un hilo dorado. Le vamos a poner un hilo dorado. A ver, le vamos a poner un hilo dorado. Le vamos a poner un hilo dorado para que pueda llegar a todos los lados. Puede llegar a cualquier lado. ¿no? Y este hilo se lo vamos a poner en a ver, vamos a ver, primero vamos a hacer el nudo este hilo se lo vamos a poner acá en el dedito es un hilo dorado que ustedes lo pueden comprar en cualquier sitio donde venden cosas de manualidades aquí el lugar donde venden cosas de manualidades ven ustedes Y ahora sí, lo vamos a pasar por aquí. Para que pueda llegar a cualquier lado. Vamos a volverlo a pasar para que quede fijo. Para que quede fijo. segure bien y volvemos acá para que sea del mismo tamaño cerramos aquí cerramos aquí y ya para que hayamos uno vamos a ponerlo solo nudo le vamos a poner aquí ya saben ustedes perdemos el hilo por aquí y cortamos entonces esto va a quedar así pueden ustedes su manito y pueden poner donde ustedes deseen queridas amigas estábamos nosotros hablando y hablando y hablando y se había terminado la memoria entonces estábamos nosotros lo que habíamos hecho es coser coser las manos y ya ponerle el separador ¿no? acá les que dije que nosotros teníamos diferentes modelos de estos hermosos botoncitos navideños que los vendemos por docena por cientos, un cuarto, medio ciento, un ciento, como ustedes deseen. Entonces ya habíamos pegado las manos, con los deditos hacia arriba, por favor, la cabeza. Eh, habíamos pegado, habíamos puesto el, la varita, de eso que usan los doctores, miren ustedes, ya está acá. Inclusive después de pegarlo, ya hemos cosido también, ya hemos cosido ambas telas con el punto invisible, una abajo, una arriba, una abajo, una arriba, dando vueltas, ¿no? Y entonces con eso ya se eh, oculta lo que habíamos cosido primero este lado de acá abajo, con este color. Entonces ya hemos cosido todo eso, todo alrededor, miren ustedes, hemos cosido, ya se pegó nuestra cabecita, miren su naricita, todo su trompita, ya está toda bonita. Acá estamos terminando de coser. Estamos terminando de coser. Ahí se salió una agujita. los cuernitos miren ustedes están pegados los cuernitos y ahora lo que vamos a ponerle es antes nos quedamos a ponerle para poder colgarlo no ustedes le pueden poner una cinta le pueden poner eh, no sé un listón lo que ustedes gusten yo en este momento les voy a poner nada más le voy a poner un hilo dorado voy a poner un hilo dorado supuesto lo adornan por ejemplo yo le voy a poner puede ser mire con esta tela metálica que tengo ahí retacitos sencillamente le, voy, le estoy poniendo su tipo corbata ven ustedes tipo corbata después le voy a ir adornando con este este es una grica dorada y lo dorado sencillamente le voy esto sí le voy a pegar siempre me gusta limpiar el el borde de de la silicona para que no se ustedes lo adornan a su gusto y manera ustedes saben que entre gustos y colores como dicen no discuten los autores ahora acá el otro lado aquí el otro lado sencillamente vamos a echarle la silicona así tengo que ver cuál es el derecho, cuál es el revés. Siempre a veces me confundo. ¿Cuál es el derecho, cuál es el revés? Ahí está, este es lo más brilloso. Que tiene que estar aquí. Ya entonces, sencillamente, voy a echar acá la punta. sencillamente y ya miren cómo quedó este nos acá nosotros festejamos 24 por lo tanto para nosotros terminó el 24 el día 24 terminó nosotros la navidad en otros sitios festejan el 25 pero nosotros el 24 si gustan ustedes ya le ponen de repente pensando ya ustedes lo acomodan como ustedes deseen ven amiguitas miren cómo quedó nuestro bello proyecto este es el proyecto que les he enseñado el día de hoy miren ¿no? ustedes con nuestras hermosas planchitas planchita de los números y con nuestras planchitas de ojos Pueden hacer su pedido al 997 siete amiguitas. Tenemos cuatro modelos y seis tamaños. Mejor dicho, son seis hojas en tamaños diferentes. Entonces, amigas lindas, el día de hoy este ha sido nuestro proyecto. El, el, reinito, el reinito navideño el renito calendario navideño se los pongo así para que ustedes lo puedan ver entonces amigas esta ha sido la clase del día de hoy aquí en el rincón de Ana María donde juntas lo podemos lograr ya saben ustedes que pueden comprar su molde pueden comprar su molde pueden hacer su pedido pueden hacer su pedido de los ojos de los números como ustedes gusten amigas siempre estamos para servirlas hasta la próxima clase, chicas. Bye.